La lectura del domingo La red IMDA A través de la red chnp 1 ITVN6.com Todas sus matrices, filiales y cohesmosorías En Paraguay y en Chile Presenta La lectura del domingo Transformando vidas con el Evangelio Muy pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva edición de El Evangelio del Día. Hoy, como indica nuestra mosca, es emisión grabada debido al COVID-19. Vamos a leerles El Evangelio del Día. Primera lectura. Lectura del libro de lectura del el pueblo, todo el por la secta, te con un ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? Solo para hacernos morir junto a nuestros hijos y a nuestro ganado. Se pidió un tristecito y dijo: ¿Puedo tener que cumplir con este pueblo? Si falta poco es que me maten a piedras. El señor respondió un sexo Pozo del otro y pueblo. Acompañado de unos ancianos y le tiraron tomé el bastón. No hay que la Creo que él agua para que el sí, le diera Así lo hizo muy sesgo. Lo de, de el Un lugar de masas. ¿no? Causa de la luz. No está realmente nosotros o no. Es palabra de, de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta de San Pablo a los hermanos. Romanos. Hermanos, justificados entonces por la fe, más en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por él alcanzamos mediante de la fe la gracia que, es que estamos afianzados. Nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios esperanza no queda defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Perfecto, Jesús Cristo, en el que el Señor murió por los pecadores. La gente se encuentra a alguien que es por su vida por un hombre justo. No sea capaz de morir por un bien hecho ahora. Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros nuestros por ahí los pecadores. Es palabra de Dios. Te alabamos. Haz no un instrumento del Señor. Busca primero el reino de Dios Y su eterna justicia Lo demás añadido será Aleluya, aleluya Proclamación del Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Jesús llegó a una ciudad de Samaria Llamada Zica, Cerca de las tierras que Jacob Había dado a su hijo José Allí se encuentra el pozo de Jacob Jesús, fatigado el camino Sentado junto al pozo Era la hora del mediodía una mujer de Samaria fue a sacar agua y le dijo: Jesús le dijo, Dame, dame, dame. Y de beber. Los era no se trataban no con los años. Jesús respondió: Si conocías dónde Dios sí, y quién está se tu hijo me has pedido y él y a había dado agua. El Señor dijo: ella. No tienes nada para sacar el agua de ¿De dónde saca esta agua? Dame? más grande que nuestro padre Jacob, el pozo donde él vivió, donde sus hijos y yo, sus animales, era esta agua, que, no, se, era la, Yo que nunca más a volver a tener en él, que digo a en verdad, porque esos son los dolores que quiere el Padre. Dios es espíritu, que adoran de hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, Dios hecho también comparten una misma Tú has dicho: somos y nos hay qué ver es, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la vista de ahí es aquel ha, ha hecho de Jacob. De alguna forma más fuerte, ha podido levantarla de nueve piedras encima del pozo y dar de beber al rebaño. En Raquel, con quien se casaba, y el símbolo de la iglesia. Por ello era preciso que abrazándola llore y sufra, a fin de prefigurar por su motivo los sufrimientos del hijo. Cuanto más hermosas las nupcias del esposo real que las de sus embajadores, Jacob ha llorado por Raquel casándola. Nuestro Señor ha cubierto la iglesia con su sangre salvándola. Las lágrimas son el símbolo de la sangre, porque no es sin dolor como brotan de los ojos. El llanto del justo Jacob es el símbolo de los el junto del hijo, cual bueno, la iglesia de las naciones ha sido salvada. Ven, contempla a nuestro maestro. Ha venido a casa del padre en el mundo, se ha anodado para cumplir su camino de humildad. Ha visto a las naciones como rebaños muy sedientos y la fuente de vida cerrada por el pecado como una piedra. Ha visto a la iglesia parecer que al entonces se presentó hacia ella debido al pecado pasando, estaba como una roca, y toma su esposa el batisterio para que se bañe, ha sacado de allí, a dado a las naciones de la tierra como sus rebaños. Con su poder ha levantado el pesado peso de los pecados para el mundo entero. Ha puesto en descubierto la fuente de agua dulce. Sí, por la iglesia nuestro Señor se dio un gran trabajo. Por amor, Hijo de Dios vendió sus sufrimientos con el fin de unirse al precio de sus llagas a la iglesia abandonada. Por ella, que adoraba a los ídolos, sufría en la cruz, oye ella que ha querido entregarse para que sea suya toda Inmaculada. Consistió consintió llevar a, a pasear el año de los hombres con gran bastión de la cruz. No rehusó sufrir razas, naciones, tribus, multitudes y pueblos. Aceptó a conducir a todos para tener a él, a su vez, la iglesia, su única. Y damos a nuestro Señor que en este en la siguiente semana hasta el 26 de marzo el 5 de marzo en estricto rigor si es que no se prorrogue que esta bestia negra el COVID-19 sea acabada de una vez por todas así como los chinos de Wuhan y de toda China están acabando con ese, esa bestia negra. Sí, bestia negra emergida de una caja de Pandora. Otelo reencarnado. Dios nos bendiga y nos guarde en toda esta semana. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y de esta forma termina esta edición grabada grabada de nuestro programa de hoy muchas gracias muy pero muy buenas tardes y que Dios les bendiga la red IMD a través de la red CHNPT1 que en presentó la lectura del domingo transformando vidas con el Evangelio. Ya llega el Asesor Loco, versión Paraguay.